¿Cómo andan? Vamos a hablar de un tema hoy que está súper en tapa, que es súper de, de información de actualidad, eh, que en parte viene con lo que hablamos hace unos meses, con el tema de, de leer etiquetas, de aprender a leer etiquetas, no todo el mundo tiene la posibilidad, entonces también tiene que ver con lo que hablamos la otra vez, de que la industria tiene que empezar a colaborar un poco, o pedirle que colabore, no, poner leyes para que la industria se vea obligada a colaborar, con la disminución de lo que es la obesidad, el sobrepeso, eh, que son, nada, es una pandemia en Argentina, como uh -huh. vimos la otra vez, la, el viernes pasado. Perfecto. Vamos a hablar del etiquetado frontal, ¿qué uh -huh. es esto? Bueno. Le... Las etiquetas tienden a ser muy confusas. Eh, si bien en Argentina desde el 2001 está regulado el tema de eh, la lista de ingredientes y las etiquetas de la parte posterior, sí. no estaba regularizado, regularizado el etiquetado frontal. Es ese que vos cuando agarrás el alimento, el primero que ves, uh -huh. ¿bien? Good. Bien. Por no porque vos agarrás un, un, no un quesito verde y dice light en grande, sí. 30% menos de grasa, 30%... Por... Pero ahora vos realmente no sabes si ese producto es bajo en grasa. Claro. ¿Entienden? Sí, Porque sí. Una cosa es que sea bajo en grasa respecto al normal y otra cosa es que tenga altos niveles de grasa. Lo mismo con, bueno, eh, eh, por ejemplo, el tubo, la golosina que tanto te gusta. La Bauquita. Esa. Nosotros podemos agarrar la Bauquita Light, pero eso no deja de ser que no, no deja que sea alta en azúcares. ¿eh? Claro. Acá nuestra sí. medida, nuestro sistema de medición sí. nutricional es la Bauquita. La bauquita. Es como, para todo usamos la Bauquita. Como el Big Mac para medir la economía total. en el resto sí, del total. país. Total. Eh, del mundo, perdón. Eh, total. La Bauquita medimos nosotros acá. 69 en la light. Perfecto. Bien, sigamos. Perfecto. Bueno, entonces. Eh, la, lo que quiere el etiquetado frontal... ¿Vieron eh, alguna vez si viajaron a Chile? O quizás hay algunos productos que lo tienen... Pero por de manera... Um, porque quieren, no estar regularizado, digamos... Son como unas etiquetas negras... O de colores que se pegan en la parte de adelante... Y dice uh -huh. alto en grasa... Alto en azúcar sí. Bajo en... Bueno, la idea es buscar... Que el alimento... Diga básicamente lo que quiera dentro de lo que se pueda... Diga si quiere light... Eh, respecto al original diga si quiere eh, nada, eh, lo que quiera mientras que sea real, pero que tenga pegadas las etiquetas. Bien, que diga, o sea, es light pero no deja de ser alto en claro. grasa, sí, alto sí. en azúcar. Visible, alto en... claro, para la lectura, que te llame la atención y... cuando vas a agarrar el producto. Exactamente, Bien. o sea, que la persona no tenga que dar vuelta. El producto y ponerse a leer minuciosamente En letras súper chiquitas Qué ingredientes tiene, cuál es el primer ingrediente Que siempre Bien. decimos uh -huh. O sea, pues, por ejemplo, uno compra estas bebidas vegetales nuevas Que están de esta marca tan conocida eh, Y en realidad El primer ingrediente o el segundo es azúcar Entonces esa, para en vez de tener que dar vuelta Tendría que decir, al principio Alto en azúcar, claro, listo claro. Ahora, Valen A las empresas no les gusta esto no, Digamos No, ninguna empresa eh, eh, este igual tiene sus pro Está aplicado en un montón de países Y tiene sus pros y sus contras ¿Qué pasó? En Chile, por ejemplo Yo la verdad que soy seguidora de este tema Desde hace años uh -huh. eh, Desde hace ya como dos años Ya fui a, a charlas, a congresos Que se daban Sobre todo en la Universidad Católica de Buenos Aires Sobre este tema ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, en Chile Viste echar a la ley y a la trampa sí. sí Pasó que no solo se tomó esta medida del etiquetado frontal, sino que también estos alimentos no podían entrar a los colegios ni a almacenes que estén al, en la puerta de los colegios. ¿Bien? Bien. Entonces, Bien. Claro. las empresas, que hicieron? Reemplazaron el azúcar por cantidades increíbles de edulcorante, las grasas saturadas por otras grasas que igual siguen siendo, bueno... Ustedes buscaron la manera, pero no deja de ser un ultra procesado de mala calidad. Claro. O sea que las bolitas de cereales, de chocolate, no tengan azúcar, pero tengan un montón de edulcorantes, trae un montón de consecuencias igual uh -huh. para la salud. ¿Viste? Uh -huh. Hasta inclusive quizás las mismas. Claro. Uh -huh. Entonces, la idea de Argentina también van a poner si es salto en edulcorantes, por lo que estuve viendo. Uh -huh. Que Eso me parece muy bien. Y bueno, la idea es que también, eh, desde mi punto de vista, creemos eh, personas... Eh, una población capacitada para leerlas y bien van a ser muy fáciles, claro. y muy fáciles de interpretar. Que estemos capacitados, Clave. que sepamos lo que elegimos. La aplicación del etiquetado lo celebramos. ¿Alcanza? ¿Estamos como eh, bueno, ciudadanos sí. preparados para, para leer bien. estas etiquetas? Eh, vamos a estar preparados de acá a 30 años o a 20 años si se empiezan a poner, o a 10 quizás, si se empiezan desde la escuela, desde el jardín real de infantes, que los chicos tengan un poco de información al principio, después un poco más como la educación sexual, digamos, bueno esto es lo mismo, o sea, necesitamos que de acá a 20 años porque la realidad es que cuesta un montón cambiar la elección los gustos ya están creados eh, se eligió el semáforo porque se estudió que es el mejor en Chile usan la etiqueta negra en otros países usan bueno, algunos son rombos, otros son óvalos el semáforo es óvalo se cree que son las maneras más pedagógicamente correctas, más fáciles de interpretar. La realidad es que no se sabe. Claro, ese, por ejemplo, que está mostrando ahí, que es el rombo negro, uh -huh. es el que se usa en Chile y en otros países. Y el semáforo es el que se quiere acá. La realidad es que se cree que el semáforo es el mejor, pero nada, falta un montón de tiempo de aplicarlo. De ver cómo. Claro. Pienso que el semáforo no, no te da tanta información, tal vez. Porque claro. vos decís, ¿eh, ¿rojo en qué? ¿Por qué? ¿Amarillo? ¿Por no, qué? Pero te va a decir... En o sea, alto en azúcar claro. y tiene Amarillo, distintos dependiendo de la categoría. A decir, claro, eh, mediano, claro. Igual, bien, bien, bien. bien. Igual me parece. Igual hay un punto. Perdón, vale, me parece no. que el que se va a aplicar acá es el de, el la, de negra. la negra. Sí, sí, sí, sí. acá no, sí. No sé si está determinado sí. está determinado, sí, ah, sí, sí. porque es igual puede tener, igual puede cambiar. Igualdad. Perfecto, perfecto. Pero sí, sí, por ahora la es eso. ¿Qué? No, que por ahora es ese, por ahora el etiquetado es el negro, ahora, tipo, claro. eh, señal de, de precaución. Sí, el precaución. Está buenísimo, o sea, cualquiera de esos, eh, lo que pasa es que algunos funcionan muy bien en unos países y otros en otros no. Yo creo que una vez que se aplique y se vea, va a ver, van a ver los resultados. La idea es que después podamos evaluar si funcionó o no. Uh -huh. eh, otra cuestión importante es que eh, acá en Argentina hay un tema. ...con la legislación eh, y el ANMAT. El ANMAT es quien te aprueba el producto o no, ¿no? Sí. ¿Quién te aprueba el, el que salga la etiqueta o no? Bueno, mucha, antes sí iba al ANAT y lo hacía, pero bueno, por cantidad de, de productos y demás es imposible. Hoy por hoy, desde hace unos varios años, es por declaración jurada. Entonces, muchas veces mm. eh, también ahí hay que poner porque te dicen que tiene tanto de azúcar... Claro. ...y anda a chequearlo, o sea, <risa> si no lo ve alguien experto en el tema y no lo analiza detalladamente, hay valores que pueden ir cambiando. Total. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, lo, lo que se aprobó ayer en el, en el Senado, eh, tiene media sanción, recordemos, pasa a diputados, también tiene que tener la leyenda, los que son muy altos, eh, como onda palabra más, palabra menos, ¿no? Eh, alto en eh, educorantes, sí. en sonido, eh, no recomendable no, para, para niños. Bien. niños. Para, para niños... Sí, en, Exacto. eso está bueno porque en otros países no se hizo y pasó esto que como en Chile, claro. que estoy contando, que echa la ley, echa la trampa, ver, le saco todo el azúcar a los crispy, a lo, las cereales, pero le pongo una cantidad de edulcorante tremenda, sí. que encima para la empresa termina resultando una ventaja, porque el traslado de edulcorante es mucho más barato que el de azúcar, entonces le termina siendo una Perfecto. devoción increíble. Claro. Redondito. Vale, eh, te hago una pregunta. Una vez aprobado todo esto, se sí. ponen a funcionar las etiquetas, alto en sodio, alto en grasas saturadas, sí. todo divino. Eh, ¿Cuándo sabemos que no tenemos que consumir ese producto? ¿Qué etiquetas tienen que estar para decir, bueno, mm, no, esto oh, no voy por acá? Muy buena pregunta. Una persona uh -huh. sana, si quiere comer una pequeña porción de, por ejemplo, mayonesa, que va a ser alta en grasas porque la mayonesa es alta en grasa, sí. ¿bien? O sea, sí. es cualquiera, inclusive la que hacemos en casa. Eh, bueno, ahí va a depender del consumidor si quiere consumir un poco. Ahora, eh, lo bueno para mí es para desenmascarar los falsos light o los diet. Eso está bueno porque... Si yo voy a elegir entre la mayonesa light y la común, y las dos son altas en grasas, bueno, voy a entender que por más que sea light, tengo que tener un freno, o por más que sea light no es sano, no deja de ser un ultra procesado. Otro punto es, por ejemplo, hipertensión. Sé que tengo hipertensión, pero voy y compro galletitas dulces porque digo, no, y la galletita dulce es alta en sodio. Entonces, esto está bueno para que nadie tenga Bien. que ponerse a leer el ingrediente. Claro. Lo mismo, eh, nada, hay un montón de... De cuestiones, por ejemplo, de, de condimentos Que no, no dice sal, pero dice glutamato monosódico Que es sal y está bueno que quede como evidenciado mm. y, y, realmente claro. eh, Lo mismo alguien que por ahí le dice Bueno, puedes consumir menos cantidad de azúcar Y elige, por ejemplo, un chocolate light Y en realidad azúcar van a tener los dos O un dulce light y azúcar van a tener va, Altos en azúcar van a ser los dos Claro que claro. Muchas veces, bueno, es light. Bueno, comí tres, pero es light, o sea, no me hace nada. Que es lo que los baquitas, los baquitas que... de riso. Me comí La seis, pero. Está todo otra Es grande. No, es. Eh... Esa <risa> vez es alta en azúcar es de una. No. Bueno, no quiere decir que eventualmente no podamos alguna vez comer un elemento alto en azúcar. Esto, igual, es un tema polémico en redes sociales. Hay quienes opinan que no, que no se puede, que si sí es ultraprocesado lejos de la vida, lejos de... A mí me encantaría ser tan idealista y decir, claro. si tiene etiqueta negra, no lo compro. Pero uno entiende que hay situaciones sociales, económicas, de gusto, de, de también de, del momento social que implica poder comer algo. Entonces, también yo creo que lo bueno es que de a poco creemos consumidores más educados, o sea, con más, más, más información en esto en realidad, y bueno, que después decida la persona, pero ya con la información. Entonces, así vale la, la ley como, como está. Si es aprobada, le damos pulgar para arriba. Sí, sí. Ha mejorado sí, lo de otras bien versiones bien de países. Arriba, está muy buena. Bien. Yo creo que como toda ley, eh, después la idea es que se pueda seguir trabajando una vez aplicada claro, y que sí. una vez regularizada, que, sea regularizada, que sí. se le hagan algunos ajustes, porque en la teoría es muy buena, vamos a ver en la práctica, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es un gran avance. Yo creo que lo importante de todo este tipo de leyes, ya sea esta, las detalles y demás, que tienen que ver con la salud, que una vez que se apliquen estaría bueno que, que se puedan ir regularizando y viendo y ver cómo se aplican y estudiando para ir renovándolas, porque la realidad es que eh, esto es muy dinámico, ¿no? Hoy tenemos esta posibilidad y mañana sacan, no sé, la industria inventa algo que es igual de... Tal cual, tal cual. que como no está, regulado, sí, no puede pegar en Igual de todos modos, para hacer una analogía y... Eh, eh, eh, la ilusión está, la ilusión está. Eh, pensaba en que es una suerte de iniciativa muy similar a la de cuando se hicieron las etiquetas en los cigarrillos. Recordemos que sí. antes solamente estaba la inscripción: el fumar es perjudicial para la salud, ley 23.344. Y después, y que no hace tanto, ¿cuánto estamos hablando? 10, 15, 15 años. Y menos te diría. Y menos. Sí. Eso y otras políticas como la de no fumar en ambientes cerrados. Eso es la mejor, para mí es la que más funcionó. Funcionó un montón. Ahora. La campaña está puesta como, perdón. Sí, no, no, por favor, vale. De salud pública que funcionó muy bien. Es uno de los pocos modelos de salud pública a nivel argentina que ha funcionado bien, pero sabes qué pasa? Ha sido evaluada luego y ha tenido un seguimiento. Tuvo seguimiento y tuvo la etiqueta acompañada de esa iniciativa. De la imagen. De, sí, de la imagen, era la, la, la, la de la ley. La iniciativa de no fumar en lugares cerrados. ¿Qué otra eh, ley podríamos inventar para acompañar esta iniciativa de etiquetas? Bueno, es un tema... No, yo creo que... Mira, la verdad está muy bueno para pensarlo. Yo creo que sí, tendríamos que en la ley de educación nutricional claro. como ley, eso es fundamental. Claro está bien sí. más a largo plazo, no es como la etiqueta. Yo creo que eso sería fundamental. Que lo o, por ejemplo, otra cosa que podemos incorporar con esto es que en la tele, en la publicidad de la tele, bueno, abajo diga eh, realmente que no tiene... O sea, realmente que, que ya Una etiqueta. Pero, no sé, Claro, la etiqueta la verdad, negra. Así que la publicidad en realidad es lo lo peor en el sentido de todo este todo este círculo que estamos hablando, lo más engañoso.